Con motivo del 243 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, este grupo de Lenor se ha enmarcado en una producción especial para mostrar y contarnos lo que ha sido el desarrollo urbanístico de este municipio de San Francisco de Macorís, de los cuales se han estado mostrando diversos temas, el crecimiento en el aspecto cultural, en el aspecto deportivo. Pero uno de los temas donde nosotros podemos mostrar, mostrar con mucho mayor esplendor, es el caso del desarrollo urbanístico, la historia de este municipio en ese aspecto. Y para eso nosotros vamos a contar con tres profesionales de la arquitectura. Ellos son Chuchú Ortega, Jean Oleaga y Elías Lantigua. Tres profesionales de la arquitectura conocidos de la historia del desarrollo urbanístico de este municipio de San Francisco de Macorís en estos 243 aniversarios de su fundación. Veamos. Muy buenas tardes a todos, gracias a Telenor por invitarnos a hacer este conversatorio en el 243 aniversario de nuestro querido San Francisco de Macorís. Este, muy a gusto, aquí estoy acompañado del arquitecto Jean Oleaga, director de la Escuela de Arquitectura de nuestra querida Universidad Católica Nordestana, y también con el arquitecto Elías antigua Para los que no me conocen, yo soy el arquitecto Manuel Ortega. Pero me conocen como Chuchu. Y no hay problema <ríe> con eso. Vamos a comenzar de forma relajada. San Francisco de Macorís está cumpliendo, como lo dije, 243 años. Desde su fundación, la fundación de San Francisco. Pero antes de ser fundada San Francisco, había aquí muchas otras cosas. Porque tiene sus antecedentes de eh, que fue fundada por un cotrizano y una vegana, o al revés, este, y que se comenzó a llamar el Rincón de Santa Ana de San Francisco de Macorís, cuando se fundó. Pero las primeras eh, edificaciones de San Francisco de Macorís, después de su fundación, porque no vamos a ver antes, porque era un simple, simple acto, eh, hay que ver cómo eran, o cómo uno cree que fueron esas, esas construcciones o esas primeras construcciones, esas casas donde habitaron los primeros integrantes de San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué opinan ustedes a ese respecto. Eh, bien, saludo y a toda la, la audiencia de este prestigioso canal y esta... Eh, este conversatorio eh, con relación al 243 aniversario de la fundación de nuestro querido San Francisco de Macorís. En el tema que Chuchu estaba mencionando, eh, eh, cabe resaltar que las primeras edificaciones en la ciudad fueron edificaciones eh, eh, poco perdurables porque eran de materiales orgánicos, básicamente, cuando la ciudad era prácticamente un asentamiento que estaba comenzando. Ustedes se preguntarán de qué vienen esas, esas eh, edificaciones. Bueno, eh, es importante resaltar que San Francisco de Macorís es una ciudad relativamente joven Tan joven que ciudades que están alrededor de nosotros como Cotuí, La Vega claro. Y otras que están lejos de nosotros eh, eh, como El Ceibo, eh, eh, San José de las Matas, Puerto Plata, Montecristi eh, Son ciudades que rondan los 500 años de fundación San Francisco de Macorís apenas está abocándose a celebrar su 243 aniversario O sea, tiene menos de la mitad de la edad de esas ciudades y económicamente, pujantemente, socialmente, eh, comercialmente, económicamente, se ha ido muy por encima de otras ciudades, usted pregunta, pues se preguntará, ¿qué pasó? Que esta ciudad vino de la nada hace 243 años, esto no era nada, esto era un monte lleno de animales salvajes, de monteo, de, de, de, de, que se escapaban de los atos y venían por aquí. ¿Qué pasó aquí que en 243 años vino a convertirse... En la, en la tercera capital de la república y yo creo que la, la principal pregunta que, debemos, que debe surgir de, de, después de este conversatorio es, es esa, qué pasó que nos convertimos en la tercera capital de la república bueno, como tercera capital comenzamos con un pequeño asentamiento con viviendas no duraderas eh, mate de materiales orgánicos de yagua sí. madera, cana, cana y, y cosas así y luego eso fue cambiando con el tiempo y hasta que comenzaron a, a, a surgir las primeras edificaciones de madera Luego viene la edificación de mampostería y todavía en la ciudad, que repito, es una ciudad relativamente joven, pero nosotros tenemos un patrimonio arquitectónico tan enorme como otras ciudades, pero sí lo tenemos. Tenemos pocas edificaciones que sí vale la pena preservar, como son el edificio de la sede de la universidad en el centro de la ciudad, el Club Esperanza, el mismo ayuntamiento aunque una edificación joven pero por su estilo merece ser considerado como esa sí. parte y tenemos los grandes almacenes, lo que eran los muneces, lo que era la los, parte los de los caluches en la calle Santana por ahí que en ese entonces era las afueras de la ciudad todavía se, se preserva esa arquitectura industrial sí. eh, eh, relativa a la época y esas son las, las edificaciones que perduran hoy en día. Y algunos vestidos victorianos. Porque la del estilo victoriano, que era básicamente en madera y cosas sí. de esas, hemos ha ha ido desapareciendo sí, a través sí. de los años, lamentablemente. Yo soy de los arquitectos que creo que no, que no es necesario preservar todo un estilo en una ciudad, porque debemos guardar por lo menos una muestra de cada estilo y preservarla de manera óptima. Y creo que nos está yendo de la mano la del estilo victoriano. Sí. Se están, sí. eh, eh, año tras año, se van demoliendo constantemente. Quedan muy pocas reminiscencias. Y que son parte de nuestro patrimonio y nuestra, nuestra historia, historia arquitectónica, de patrimonial de San Francisco de Macorís. Sí. Bien. Buenas tardes. Yo soy Elia La Antigua. Como dice Jean Oleaga, es penoso ver como se nos va de la mano eh, tanta muestra arquitectónica que pudiéramos preservar. Eh, es parte del planeamiento urbano preservar eh, ese tipo de obra, pero eh, en múltiples ocasiones vemos como la, la mutilan, la cercenan, la borran en la noche y al otro día por la mañana no aparece nada. Eh, de manera particular, yo creo que San Francisco, eh, como ciudad regional, eh, ocupa una posición geográfica con apenas media hora, 45 minutos de la costa de Nagua, eh, por aquí tan cerca de La Vega y Camino a Santo Domingo es eh, una facilidad enorme de comunicación. Eh, y un pueblo pujante, ¿por qué? Porque nosotros somos productores agrícolas y donde está la agricultura eh, prácticamente eh, hay comida cerca. Eso ha provocado que San Francisco eh, se ubique, o mejor dicho, provoque que su expansión sea cada día más grande, producto de que hay un aforo muy grande, hay una migración hacia San Francisco muy grande. Incluso eh, podemos ver cómo si analizamos la ciudad desde el punto de vista bidimensional, vemos esas manchas como van creciendo rápidamente y lo que es San Francisco en el día de hoy y lo que representa para el país es eminentemente halagador, ya que nosotros somos productores de café, cacao, maíz, cera, arroz, prácticamente... Leche. Eh, productor sí. de leche. Eso quiere decir que al tener todo esto en casa, prácticamente hay un una migración interna enorme. Pero no solamente es una migración interna, sino que San Francisco de Macorís también ha tenido este, unos uno, unos flujos migratorios de este, otras naciones. Claro. Aquí hubo una, una época donde este, comenzaron a migrar los chinos. Ahí tenemos muchos chinos en San Francisco de Macorís, sí. tenemos muchos también del de Líbano y de toda esa zona sí. de por ahí. O sea, San Francisco de Macorís también es una, es una ciudad de inmigrantes, podríamos decirlo, porque ya forman parte sí. de lo que es San Francisco de Macorís, todas esas zonas, todos esos inmigrantes. Y las edificaciones, tenemos edificaciones muy importantes, eh, no solamente es el ayuntamiento o lo que mencionaba Jean, hay algunas edificaciones inclusive que tienen su fecha, en, sí. en, eh, en su fachada frontal. Sí, sí, sí. Tenemos de 1912, 1914, y esas edificaciones que ya eh, tienen su fecha de nacimiento y con, todavía preservan eh, esa, esa parte, pues debemos preservarla. ¿Pero por qué debemos preservarla? Porque debemos conocer nuestra historia. Si no sabemos de dónde veni venimos, no sabemos lo que somos ni sabemos hacia dónde vamos. Y es por eso que se debe preservar parte, aunque se debe dejar paso a las nuevas generaciones, pero también debemos ser conscientes de lo que somos y bueno. de lo que fuimos. Y es por eso que el proceso cultivo de San Francisco de Macorís este, ha ido increciendo. Y vemos como hoy todavía hay mucho auge, porque cuando vemos que las franquicias internacionales se están posicionando en San Francisco de Macorís, eso quiere decir que estamos creciendo y que estamos creciendo bien. Mira, en ese sentido yo tengo muchos amigos en Santo Domingo y, y en Santiago, pero sobre todo en Santo Domingo. Cuando me dicen a mí, llegan yeah, y ¿por qué tú ta, te has quedado viviendo en San Francisco? Porque tú no has a la capital y yo, pero que yo en San Francisco tengo todo lo que tú tienes en la capital. Yo <risa> lo tengo en San Francisco. Ya, yeah. o sea, y vivo un, un estilo de vida de 20 provinciano, más tranquilo, más sosegado sin esos enormes eh, eh, problemas de tránsito. Tenemos problemas de tránsito, pero todavía no son tan enormes como, en, como no. en Santo Domingo. Y por eso yo vivo en San Francisco. Yo salgo de San Francisco y encuentro prácticamente... Perdón, Jean, Y todavía con posibilidades de, po solución? de solución. A estamos, nivel económico. Estamos a tiempo aceptable. de solución, sí. Y, eh, eh, y lo que Chuchu decía, <ríe> o sea, San Francisco es una ciudad que tiene toda la cadena internacional. Están en San Francisco. Pizzerías, restaurantes tiendas de servicios, tiendas, etcétera, etcétera. E incluso tuvimos un tren y tuvimos un aeropuerto. Sí, esa parte... Que eso fue parte del desarrollo. La parte del ferrocarril, claro. quiero sentarla más, más adelante, porque el ferrocarril fue algo de un impacto que trajo consigo esa inmigración que yo, yo acabo de mencionar, sí. el tren y el ferrocarril jugó un papel muy importante en esa parte del ferrocarril, que a claro. mi entender, como urbanista y como historiador, la, y, y estudioso de la parte del urbanismo, siempre he dicho a los estudiantes de la universidad en las clases de urbanismo, que ese ferrocarril fue el principal ingrediente que claro. hizo que nosotros claro. creciéramos de manera tal, que claro. trajo ese flujo de inmigrantes con una visión distinta de hacer las cosas, que creyeron en el comercio, creyeron en la ciudad y todo eso, y se quedaron aquí, que eso fue el principal ingrediente, que la ciudad pasara de ser un paraje donde no había nada, hasta convertirse en la tercera capital de la República. Claro. Claro. pero retomando la idea que decía que San Francisco es una ciudad muy pujante y que tiene pr prácticamente su crecimiento urbanístico eh, eh, ha sido muy acelerado y sobre todo lo más interesante de este crecimiento es que no ha sido de mano con el gobierno como en todas las ciudades, que el gobierno va, invierte una cantidad de dinero enorme, de recursos enormes para una, transformar una ciudad, San Francisco no, ha sido el sector privado que ha creído en su ciudad que ha invertido en su ciudad y que ha hecho que su ciudad crezca, claro. Un ejemplo es, de eso, perdón, es Samaná. Samaná, Puerto Plata, recientemente La sí. Vega. Son ciudades La donde. La inversión gubernamental Exactamente, fue muy alta. es fuerte. La capital que siempre tiene inversiones gubernamentales fuertes, por ejemplo, San Francisco no. A excepción de que San Francisco ha sufrido tres intervenciones gubernamentales, no tan fuertes, pero ha sufrido tres que podemos citar. La primera fue para los Juegos Nacionales de los años 78, sí. eh, donde se hizo la Avenida Libertad, el Estadio Julián Javier, la, la Villa, la Olímpica, Villa y unos cambios urbanísticos de la ciudad, que en ese momento se pensaba que la ciudad iba a crecer hacia la salida de Nagua. Por eso fíjense en el paisaje arquitectónico urbano, cuando vamos a camino a la salida de Nagua, que vemos esas casas muy señoriales en altura, a mano izquierda, en la Avenida Frank Grullón, sí. ...que te indicaba que iba a suceder algo importante en la ciudad... ...y era que se perfilaba que el crecimiento eh, eh, de la ciudad iba a ser hacia, hacia esa parte... ...pero entonces esa fue la primera intervención importante del gobierno... ...pero entonces ahí vino eh, eh, el sector privado, la banca... ...el primer, primer y segundo proyecto inmobiliario en San Francisco de Macorís ...ubinación Santa Ana detrás de la policía... ...ubinación Piña Primera Etapa... Sí. ...y eso redireccionó, reorientó el crecimiento de la ciudad hacia salida Santo Domingo. Luego de eso, la ciudad sigue creciendo. En los años 80, el crecimiento económico fue fuerte. Las remesas que venían. Perdón, vamos a remontarnos también a, a ensanche Duarte. La Pangola, sí, la Pangola. la Pangola también, la Pangola que fue un proyecto que, importante. Que, posguerra. Exacto, posguerra y, y, y, y que creía que el crecimiento iba a ser hacia allá también. Sí. Por eso fortalecí esa parte. No, y ahí se abre la libertad, se hace el puente y se coge para comunicar tenares con agua. Exactamente. Y esa zona o sea, dio un, dio un cambio importante en la ciudad. Luego el segundo cambio importante en la ciudad viene cuando se hicieron los edificios de apartamentos del ciruelillo y de los rieles, sí. que fue un, un que polarizó eh, eh, el crecimiento habitacional de la ciudad. El del de, de ciruelillo fue un proyecto pensado para clase alta, clase media y clase baja. Sí. Eh, eh, eh, un proyecto que puede decirse que es un proyecto modelo, porque tenía su escuela, su área comercial y todo eso. Y Los Rieles, por ejemplo, que fue un crecimiento importante eh, urbanístico, habitacional, donde se por primera vez, o diría por segunda vez a gran escala, se incursionó en, en la solución habitacional de la ciudad y sobre todo de la región. Luego de eso, eh, la ciudad fue creciendo, eh, el sector privado constantemente, y por la tercera etapa de inversión del sector gubernamental está en proceso todavía, que ahora lo están haciendo la avenida Circunvalación y el hospital regional, que viene a ser un cambio importante y significativo para la logística del servicio de salud a nivel re regional. sí Pero hay otra cosa, y es que en un, una uh -huh. de, las, de esas etapas que tú mencionas este, está la creación de la zona franca. sí Que esa creación de la zona franca que se hizo hacia una zona netamente agrícola invadiendo terrenos agrícolas redireccionó el crecimiento de San Francisco de Macorís hacia esa zona que eh, lógicamente debería de haber crecido hacia Nagua y hacia Tenares que son terrenos que se prestan sí. para un desarrollo fíjate urbano que, y que no son terrenos de vocación agrícola como lo de la salida a Santo sí, Domingo fíjate y sobre todo la salida de Santo Domingo que una salida donde, pues, donde se implementó esa zona franca ahí en un sitio que la vocación de esa parte de la ciudad no es de mano de obra eh, eh, de obrero. No, no es industrial. ¿Me entiendes? No es eh, no, no industrial. Por eso yo, yo entiendo que nuestra zona franca, nuestros parque de zona franca, nunca despegó los niveles que uno esperaba como no. ciudad. Pero entiendo que si esa zona franca hubiese estado en otra parte de la ciudad. Por eso tenemos ese resultado. Eh. Sí si hubiese dado resultados, pero la logística de transporte en el contexto regional hubiese sido afectada. ¿Por qué? Porque no ha habido una circunvalación. Ahora, cuando la circunvalación entre en operaciones, que esperamos que entre próximamente, porque se está trabajando, eh, a lo mejor ubicada en la circunvalación, sí hubiese dado los resultados que se esperaban. Sí. Sin Como embargo, si hubiera ubicado en la salida en agua, porque ese era, ese era el, eh, el punto para que eh, no hubiera que atravesar la ciudad, la ciudad para que los productos que se producieran en la zona franca pues salieran por Samaná. Sí. aún, aún así. Eh, existe la posibilidad de interrelacionarla porque ya existe y con una circunvalante que con, nos comunica con agua con cierto grado de facilidad sí debe hacerse, es una necesidad lógicamente eh, eh, que la ciudad pide a grito sobre todo por los problemas que se están enfrentando de tránsito sobre todo en la salida de Santo Domingo que tenemos problemas de tránsito que son graves ahora mismo pero que todavía tienen solución claro, claro sí una, parte, una, una deuda, un, un acotamiento muy importante eh, de Elías y de Chuchú con el tema de, de la zona franca. Y por eso entendemos que la ciudad ha tenido ese crecimiento, que a, a pesar de esas tres intervenciones importantes del gobierno central en otra ciudad, tengo entendido que hay otras iniciativas eh, del gobierno local, hay otras iniciativas del sector privado que van a hacer que la ciudad siga creciendo de la manera que todos esperamos que, que crezca. Interesante esto que hemos estado eh, nosotros escuchando por parte de estos tres profesionales de la arquitectura de aquí de San Francisco de Macorís, sobre todo la historia del desarrollo urbanístico de este municipio que es San Francisco de Macorís en su 243 aniversario. Arquitecto, Elías La Antigua Chuchu Ortega y Jan Oleaga. Vamos a la pausa y en breve seguimos conversando con estos tres profesionales de la arquitectura de aquí de San Francisco de Macorís. A la pausa.